Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al canal eh, Bueno, anteriormente hice un video eh, referente a las elecciones en Chile eh, y tuve un problema de audio justo en la mitad eh, Entonces eh, Bueno, la idea es Bueno, quedan poquitos días cuatro o tres para que sean las elecciones y ver si de alguna manera la lo que aparecía en el vídeo eh, cambia de alguna forma o continúa siendo la tendencia porque eh, bueno en el vídeo aparecía bastante claro que que CAS eh, ganaría las elecciones. Entonces, eh, bueno, la idea, la idea de este video es ver si la tendencia permanece o si la tendencia cambia. Eh, así que, bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a ir primero eh, analizando eh, a boric Bueno, según esto, aparece de que, perdón, de que, eh, bueno, eh, si bien es cierto, él está teniendo una, una actitud bastante mesurada, eh, probablemente... Eh, aconsejado por una mujer que es bastante analítica eh, ha sacado buenos buenos frutos eh, en sus viajes por Chile sin embargo se le ve bastante agotado eh, bastante, eh, sobre, sobre todo por estas cartas de acá por esta y esta ¿no? El que habla de que eh, está eh, muy reventado diría yo eh, y frente digamos a la elección en sí eh, esto se ve muy eh, muy muy muy apretado eh, con una diferencia mínima de votos o sea, cada voto cuenta literalmente y tiene buenas expectativas de ganar sin embargo, en el corte me salió la torre sí, que habla de que pueden haber eh, cosas eh, a ver eh, de que por ejemplo de que todo el mundo esté ya dando por hecho de que él pudiera salir ganador y de repente cambia las cosas, ¿no? Eso. Vamos a ver eh, qué pasa con el candidato Cas. Bueno, en el caso de Cass eh, Se ve, bueno un, un hombre que Digamos que eh, que, es un, que es un tipo de De blancos y negros sí eh, Es un tipo que No le gusta transar eh, Y creo que parte de eh, en el pasado o gran parte de la campaña ha, si ha tenido que cambiar ciertas posturas en pos de ganar, le ha, le ha eh, un poco ha conseguido que él se desanime eh, emocionalmente porque como decía no es un tipo al que le guste eh, transar sus principios ¿no? eh, lo veo sumamente, eh, suma, sumamente complicado, acomplejado, complejado, extremadamente la defensiva, ¿sí? Y eh, aún así eh, eh, sigue trabajando eh, por ganar. Eh, la carta que, que habla como de un futuro, habla de que... Eh, de que por ahí, eh, sí, podría llegar a la, a la presidencia, pero es más como un anhelo eh, idealista, ¿sí? eh, es cierto que, que eh, como carta final también eh, le sale la carta del sol, que habla de, de que va a estar eh, apoyado por eh, sobre todo por su familia de manera muy fuerte, sin, eh, ahora, en el corte me apareció eh, que hay mucho cansancio, sí, eh, que, que por ahí, al igual que Gabriel, eh, Cass está sumamente agotado eh, para poder eh, para, po para poder asumir algún cargo eh, por las cartas si bien eh, a mí a mi modo de ver no eh, si bien es cierto que la tirada de Gabriel eh, por ahí aparecía mucho más compleja creo que el, la carta final del mago habla de que hay, hay, una, hay una victoria ¿sí? eh, es como que renaciera de las, de las cenizas sin embargo yo también Vuelvo a reiterar que esta cosa va a ser voto a voto. O sea, no... Eh, va a ser algo muy, muy peleado, muy... Eh, cada, eh, cada voto va a estar cuestionado, cada... No va a ser fácil. Ahora vamos a ver cómo el clima de de sí las elecciones, ¿no? Bueno, habla eh, bueno las cartas de acá hablan de la actitud de los candidatos sí que eh, particularmente sería el día 19 van a estar eh, o van a mostrar una eh, una seguridad pero desde lo diplomático desde ser suaves sí a pesar de que hayan muchos conflictos internos, ¿no? que haya, eh, que, eh, que por ahí en el último debate se, se vio ¿no? que, como que ya no se toleran, no se quieren ver más las caras. Eh, el pueblo de Chile está eh, representado por estas dos cartas que hablan de, de que buscan estabilidad económica pero también buscan a alguien que eh, traiga nuevas noticias ¿sí? o traigan nuevas cosas eh, que sea eh, una, que el candidato que salga sea un candidato al cual eh, los chilenos y las chilenas eh, se sientan eh, orgullosos de tener a un representante eh, un representante cualquiera de los dos candidatos pero eh, que se sientan orgullosos que digan, bueno, este es nuestro presidente acá se, se ve en el presente de que hay muy pocas energías eh, que eh, por ambos lados, ¿sí? eh, estamos viendo el, como el, la, la atmósfera de ese día, de, eh, probablemente eh, vaya gente, va a haber mucha gente que va a hacer grandes sacrificios para ir a votar, pero también entienden que es una necesidad, Sí, como pueblo de Chile a pesar de, de, de que esto cause mucho odio por la, por la tirada en general eh, y que eh, lo dije antes creo que esto no, no va a ser eh, una definición tan clara sino que va a ser eh, por una nariz así eh, va a ser eh, voto a voto eh, y no va a ser un día fácil eh, en general la atmósfera no va a ser un día fácil eh, acá la actitud correcta sería mantener eh, digamos eh, entender que, que es un proceso eh, por ahí se siente se siente la, la, la carga ¿no? de, de que ya sea, cual sea que quien salga presidente va a marcar un presente y que por ahí eh, como que nada va a ser igual con, sea por uno o por otro entonces eh, acá la actitud correcta es básicamente de, de que actuemos desde el amor eh, que, que se actúa de, desde el amor, desde, desde la compasión eh, que por ahí eh, si hay ciertos conflictos entre partidarios de uno u otro candidato no enganchar con eso sino que enganchar con una energía mucho más elevada que habla de compasión al otro y que, eh, y que todo puede ser solucionable si todo el mundo lo quiere bueno con esta reflexión eh, termino el video eh, espero que les guste eh, me pueden dejar los comentarios eh, y bueno, si le, si les gusta el, eh, digamos mi interpretación de las cartas y todo eso, están invitados a suscribirse al canal para que puedan ver eh, cuando realizo vivos que son gratuitos eh, al azar y eh, también hago lecturas pagas. Así que bueno, que les vaya bien. Eh, gracias y cuídense mucho.